de bien en el ya este cuento comenzó con un pequeño hola y terminó siendo la peor de las historias al principio nos queríamos por supuesto al final solo fuimos por los supuestos eras mi flor en este cuento de pero cada día que pasaba más se marchitaba Por mucha agua tu amor no floreció Desde hoy la puse fin a esta relación Toda historia tiene su triste final Hubiera querido que me quieran disparar Porque seguiste, nadie te quiso obligar Quería que me pusiera a llorar Por ti no mereces que yo bote ni una lágrima De este mal cuento quiero arrancar todas mis páginas Todo lo que dije fueron para Inválidas, te faltó más claridad, sinceridad para mal. Fuiste una loba vestida con piel de oveja y yo el pollo cayendo en la trampa de la comadreja. Esta historia me dejó una moraleja. Solo confía en lo que el corazón te refleja: una cara de ángel, pero con alma de diabla. ¿Quién pensaría que me matarían tus palabras si no me querías? ¿Por qué no me dijiste antes? Hubieras evitado seguir con este desastre. No quiero seguir siendo preso de mi pasado Ni pensando en lo mal que tú me has tratado No quiero ver las veces que tú me has engañado Es más fácil contar las estrellas de un cielo estrellado No sabes cuántas veces pensé en quitarme la vida Tu desprecio fue un dolor tan grande como el SIDA Sientaba más en esta relación y no lo merecías Contigo mi corazón pasó las noches más frías Mi depresión la plasmo en cuadernos Escribiendo las veces que me sentí no eras una diabla pero me sentí en el infierno Aún con calor en mi corazón estaba en invierno Mi depresión la plasmo en cuadernos Escribiendo las veces que me sentí enfermo No eras una diabla pero me sentí en el infierno Aún con calor en mi corazón estaba en invierno Mis días de pecado se volvieron grises Gracias a ti me dejaste varias cicatrices En la mente, en el alma y en el corazón era feliz, pero solo fue una ilusión, aunque te oye te veo dentro de mi iris, veo que sacarte de mi vida es difícil, aunque me cueste, lo tengo que hacer, borraré todas las fotos y videos que tomé ayer, de mi celular te bloquearé de Instagram, ya me decidí ni en fotos ya te veré más, cada uno eligió camino diferente, los dos sabemos quién tuvo veneno de serpiente, y fuiste tú.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 Mi corazón estaba en invierno. Ajá. Y otra vez va. de Developer.